Can crash. Be my friend. Bienvenidos de nuevo a un Be Productive My friend. Hoy os voy a enseñar, derivado de un vídeo que hice en mi canal, que es donde cuento el día a día de Oniad. Llevo casi dos años y medio haciendo vídeos contando desde que éramos una persona, bueno dos, hasta hoy en día. Entonces, si os queréis suscribir, pues tenéis la tarjetita por aquí que os lleva directamente a mi canal. Hice un vídeo haciendo una probatina de comprar seguidores en mi canal y hoy quería dar como un poco pues los resultados pero enfocado hacia otra cosa que quiero que aumentéis vuestra productividad en ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Compré seguidores en varias páginas y me he dado cuenta de que me han timado en muchas. ¿Qué quiero transmitiros con esto? Quiero transmitiros unos trucos para cuando hagáis este tipo de probatinas, ya sea comprar followers o probar software nuevo o cualquier tipo de cosa que compréis por internet, que os fijéis en algunas cosas en concreto y luego en caso de que os timen, cómo tenéis que gestionarlo. ¿Qué hice yo a la hora de comprar followers? Como yo ya sabía que este mercado, porque yo había leído ya mucho que hay muchas páginas que directamente son un timo, yo lo que hice es solo comprar en páginas, mirando en el footer, abajo del todo, ver la política, entras en la política de privacidad de datos y te pone la sociedad que está detrás de esa página. Si no hay sociedad, si no hay SL o una sociedad eh, americana o cualquier tipo de sociedad jurídica detrás de esa página, no hagáis nada con esa página, porque no está de alta. Es una página ya trampa de primera entonces, ¿qué hice yo? Entré, me hice un listado de páginas de comprar followers en Instagram, YouTube y tal. Y sobre todo me fijé en que hubiera una sociedad, y a ser posible, europea detrás de esa página. Entonces yo ya hice una criba de esos proveedores y solo me quedé con los que eran europeos. ¿Por qué me quedé solo con los europeos? Al final del vídeo os lo contaré para poder reclamar mejor. Pero al final del vídeo os contaré cómo hay que reclamar ese tipo de cosas. Entonces, yo al final hice varias compras en varios proveedores, más o menos unos seis proveedores, de los cuales cuatro, aunque tuvieran sociedad limitada, una sociedad europea detrás, también me timaron, que lo contaré en el vídeo en mi canal. Pero también me timaron. Yo pagué por tener comprar, por ejemplo, 100.000 seguidores en Instagram y solo me pusieron 10.000. Es un timbo, o sea, no me han he pagado por un servicio que no me han dado. Lo que pasa es que muchas veces no reclamamos estas cosas porque como son como de internet, pues parece como que no se pueden reclamar, pero se pueden reclamar. ¿Cómo se reclaman este tipo de cosas? Al ser una, una empresa europea, están sujetas, lógicamente, a la leyes europeas. ¿Qué hay que hacerlo primero? Hay que optar por mandarles un burofax. ¿Por qué un burofax? Un burofax puedes ir a correo y mandarlo reclamando que tú has pagado por un servicio, que no te han dado y tal. O puedes hacerlo por internet también a, la, a través de la página de correos puedes mandar un burofax. ¿Qué es un burofax? Un burofax al final es como un email o una carta, pero que te vale como prueba en un juicio. ¿Por qué tiene más validez un burofax? Pues porque es un documento oficial que hasta que no se le notifica a la persona dueña de la sociedad, están ahí dándole que te pego, dándole que te pego, intentando entregarlo y si no lo entregan, también te vale como prueba en un juicio. Cuando tú mandas un burofax pues la persona que ha creado esa sociedad eh, para timarte, pues empieza como un poquito pues a acojonar, entonces un mecanismo que a mí me ha servido muchas veces mandar un burofax para darle un aspecto legal y enseguida pues o te devuelven el dinero o bueno, porque ya, ya empiezas a hablar de, de otras cosas ¿no? ya entras como en tema de juicios y tal y entonces pues bueno, antes que timarte 20 euros, pues la persona se lo piensa y te los devuelve Resumiendo, que me estoy haciendo un poco lío. Mirar que sean proveedores de Europa para poder reclamarle. Mirar si hay una sociedad detrás en el aviso legal. En el aviso legal están obligatorios a poner la dirección, y el nombre de la sociedad y en caso de que nos timen mandar burofax la cuarta pata pues ya sería si no hacen caso al burofax poner una reclamación como se llama en, el, en términos legales un monitorio un monitorio es como una denuncia express eh, que me perdonen eh, los abogados <ríe> si me equivoco en algún matiz pero sería como una denuncia express que están obligados a contestarte más o menos en el plazo de 20 días porque es una denuncia y si en el plazo de 20 días no te contesta se ejecuta ya el embargo de esa sociedad para que te paguen el son denuncias que son súper efectivas, pero ya sería un cuarto paso que hay que intentar evitar en la medida de lo posible, porque si no ya entras en juicios, ya entras en abogados, al final cuesta dinero. Y ese es mi Be Productive de hoy, para que aprendáis a reclamar vuestros derechos, sobre todo con páginas que os in nos intentan timar a todos y están intentando hacer ahí un negocio súper negro del mundo de internet. Os espero en el siguiente Be Productive, my friend.